una silla vacía tan conmovedor para mí cada relato espero que para vos también sean conmovedores y no solo eso no, no sé qué te puede pasar a vos con lo que el otro diga porque también eh, hay mucho de vocación en esto yo amo que me cuenten cosas que tienen que ver con lo más íntimo eh, lo que quiero es que te sientas identificado, identificada y que te dé ganas también de hacer este trabajo una silla vacía frente a vos y una visita. A ver, ¿quién viene a visitarnos esta vez? Así que bueno, viene Silvia Freire a la silla vacía. Silvia. Sí, sí. eh, yo cuando al principio te, te conocí y viste que vos de repente decías a las chicas, puede ser que seas tan boluda, puede ser. Y ahí aprendí en tu cara, en tus ojos cuánta, Cuánto amor vos nos transmitís Bueno, yo estoy sentada y... A ver... No, vos estás sentada en la silla Sí eh, Que yo estoy sentada yo ahora A ver... Y me mirás y, y me decís Tené presente siempre que vos sos lo más importante En realidad quiero que sepan que no es algo que le digo a todo el mundo, porque el voz primero puede ser mal interpretado, puede ser tomado por el ego. El voz primero y que me importa lo demás, el voz primero y después el otro, el otro bueno que venga último en la fila. Hay que tener cuidado con ese mensaje y se lo entrego a esta mujer maravillosa porque la conozco, porque hace mucho tiempo que hace conmigo recapitulación diaria y ha hecho otros trabajos y otros talleres así que conociéndola sé que lo que se impone para ella es ese mensaje que ella rescató sí claro que le diría vos primero corazón ella está sola eh, así que lo importante es amarse porque la persona que está sola muestra que no se ama y por eso no se permite ser amada. Así es que sobre todo con esta mujer lo que pido es amate.